So uh, first Edgar is a share compartir con nosotros. And then uh, we're coming up here and we're gonna bring out the rope again. Y vamos a estar aquí, vamos a traer este lazo, famoso que hemos tenido. And uh, you guys will take your piece. Y ustedes van a llevar su pedazo. And, then later on we're gonna pray and each other. Y después vamos a orar y comisionarnos unos a otros, enviarnos and, unos and a otros. To him y darle gracias a él. For all what he has done. Por todo lo que él ha hecho. This week together. Esta semana juntos. So, Edgar. Yo creo que Dios ha hecho algo especial en esta en esta semana. I think the Lord has done something very special this Nos week. Nos ha dado palabras muy claves. He's given us very key words. Mientras estaba orando durante estos últimos días, Cuando I've been praying the last few days, el Señor me mostró a mí una imagen. The Lord showed me una imagen que comienza desde, desde México hacia abajo. That starts from Mexico going down. Y es que estamos que él está preparando la tierra. He is preparing the ground. Hemos arado. Um, oh, we've plowed. sorry. Eh, y saben que para arar, para para preparar la tierra hay que quebrar. Y para que remover. Algunas piedras tienen que, que irse. We have to get rid of some of the rocks. Algunas cosas que limitan tienen que apartarse. Y tenemos que suavizarlo. It, uh, para que la semilla pueda llegar, germinar y producir. So that the seed can be there and it can, um, germinate and it can produce y todo eso es un trabajo All of this is a work. es un esfuerzo It's a, we have to make an effort. pero cuando se hace este esfuerzo lo que nos ayuda a darle todo es tener la visión del fruto que viene la cosecha que está llegando the that will come. y eso es lo que Dios dice estoy preparando el terreno en una forma más profunda In removiendo la tierra I'm getting, I'm porque estoy esparciendo semilla buena I'm, I'm good para que pueda producir fruto so fruit. y este fruto va a crecer y va a multiplicarse and y, this fruit will grow and it's y hemos oído palabras muy especiales de Tom durante estos días. The last few days. Que nos ha hablado de nuestra historia He, en el reino, he's talked about our, our, uh, story in history, de lo que Dios ha querido hacer con nosotros. What God has wanted to do with us. ¿Dónde estamos cada uno de nosotros en esta historia? Where are each one of us in this story? ¿Dónde está nuestro lugar? Como como región y con todos aquellos que nos visitan de diferentes lugares. Este es un tiempo clave para lo que Dios tiene para nosotros y Dios está diciendo este es un momento que va a marcar lo que viene hemos orado por muchos años de levantar esta región de tomar lo que Dios nos ha dado de llevarlo a las naciones de multiplicarlo y de creer que Dios dice yo te he escogido a ti por lo que yo he puesto en ti no tiene nada que ver con nuestra uh, nuestro trasfondo o qué dicen de nuestras naciones nations, si somos naciones en desarrollo si somos naciones pobres Dios quiere cambiar todo eso porque si sí, somos naciones en desarrollo pero desarrollo de Dios a cada uno de nosotros porque Dios nos está desarrollando para ser naciones que puedan reflejar su gloria y, te, y hemos oído de la herencia que Él nos ha dado tenemos todos los recursos que necesitamos tenemos toda la inteligencia que necesitamos tenemos, la que necesitamos. tenemos, todos, los que necesitamos. tenemos todos los talentos que necesitamos porque somos hechos a la imagen y semejanza de Dios esa es nuestra verdadera identidad y él, se nos ha presentado el que tomemos nuestra herencia. Se nos ha hablado de la herencia que Dios nos ha dado. ¿Cuántos de ustedes escucharon que tenemos una herencia? de ustedes escucharon que tenemos una herencia? Pero no es solo suficiente oír que tienes una herencia. Cada vez que escuchas que hay una herencia, tú tienes que hacer algo al respecto. Primero tienes que comunicarte qué es esta herencia. ¿Cómo la recibo? ¿Qué hago con esta herencia? Entonces este es un tiempo donde hemos escuchado que hay una herencia que Dios nos ha dado. But we need to Necesitamos recibirla para México. We need to receive Para Guatemala. Para El, Salvador, para El Salvador, para Honduras, para, Honduras, para Nicaragua, para, Nicaragua, para Costa, Rica, Costa Rica, para Panamá, para, Panamá, para, Colombia, para Colombia, Venezuela, Venezuela, Venezuela Argentina, Argentina, Argentina, Brasil, Brasil Bolivia, Bolivia, Ecuador, Ecuador Chile, Chile, todos esos países, All of our countries. tenemos que recibirla y aceptarla, y oímos, que es algo que se nos ha dado no es algo es no es algo que trabajamos para something have worked es un regalo pero también eso nos da responsabilidad also gives como Damos esta herencia a los demás. Porque esta herencia no es solo de nosotros. Es para multiplicarla. Para darla. It, para que otros la reciban. So para abrir el camino para que que so de nosotros. Para nuevas escuelas. Nuevas bases. Para nuevos, nuevos, bases nuevos ministerios. Para, para, para hacer esta universidad grande. Para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios no para nombre de nosotros for name, pero para la gloria de nuestro Dios y Dios nos está dando un regalo increíble y necesitamos decirle sí Señor lo recibimos we will receive it. lo aceptamos we accept it. y vamos a producir de esta herencia and la vamos we're a multiplicar porque si no multiplicamos la herencia la vamos a gastar we're y no vamos a tener nada have pero hay que invertirla we have to, um, in it. hay que multiplicarla we have to it. y esa es nuestra responsabilidad entonces so, yo quiero eh, yo quiero pedirles que vamos a ir por, por, por país, por región de lo que estamos representados bueno, a, aquí. A que aquí. Y ustedes aún solo van a decir, sí, recibimos nuestra herencia. Y decir, sí, recibimos nuestra herencia.